Madreo ¿Cómo está León? Pinches suertudotes Por primera vez en vivo Fase 5, Escorpión Dorado Y vamos a rematar Preguntas y respuestas con todo el peluche En la estucha, a ver si aguantan vara, culeros ¿Quién quería preguntar? Otra pendejada Ah, me platicó de ti el, el Alex Montrose Bill Gates, ¿no? Adelante. Ah, no es cierto, cabrón. Ya te reconocí, pinche culero. Tú te robaste a Woody, pendejo. Pinche mamón. Adelante con tu pregunta. Dime, ¿cómo se llama tu nombre? Me llamo Javier Romero, tengo 18 años. y. No, mames, que esa es tu voz, culero. Adelante, Javier, te escucho. El mejor y el peor es escorpión al volante que has hecho. Sí, estuvo cabrón. Te voy a decir de, de los últimos, el mejor ha sido el de los pinches discapacitados. ¿Lo vieron? Sí. Está muy cagado. Me cayeron muy bien el pinche Kike Vázquez, el ojito de huevo y el pinche cojito feliz. Ese ha sido de los más chingonas y de los que les ha ido más del pinche pito es a los de Mercurio y Magneto que ya nadie se acuerda de ellos. <risa> No llegaron ni las 500.000 mil visitas ¿Alguien se acuerda de Magneto y Mercurio? Ya no les tocó, ah la, la, la viejita que está ahí. ¿Te han venido golpear cuando estás en escorpión volante? Pues no, porque estoy muy mamado, cabrón. ¿Quién pendejos? Mira, te voy a ser muy sincero, nada más porque me caíste bien y porque quiero que vayas al ratito al hotel. Si yo veo en la calle que hay 10 culeros, y un güey o una vieja tiene cara así como de pocos amigos como que está oliendo caca pero tengo otros nueve pendejos que están cagados de risa y están excitados por ver al dios escorpión dorado pues me voy con cualquiera de esos pinches nueve pendejos, no con el pinche amargado o amargada que está ahí entonces nos ahorramos la parte del pinche conflicto y todos somos más felices ¿Cuánto, ¿Cuántos años tienen? ¡No sé! Sí, ¡Yo soy el güero! ¿Y Buena. ¿Cómo estás? ¡Adelante la chaparrita! ¡Dora la exploradora! ¡Adelante! hola Dora hola buenas tardes hola buenas tardes mi nombre es Roser buenas tardes gracias por venir, no gracias a ti, ¿cuántos años tienes güey? 18 ay cabrón poste, no mames <risa> bueno mi nombre es Joaquín yo quiero saber ¿cuál ha sido el sorteo que más has disfrutado? las de <risa> no, de los más cagados también perdón eh, mi regalado de está acá, güey, Me lo ha porque ¿tú, tú sabes que yo soy un güey muy altruista. Entonces, este pinche es padre de ancianos, güey. Me cambian. Son de los güeyes que más tiempo tengo de conocerlos. Y se armó un muy buen desmadre cuando hicimos escorpión al volante. Uh, ¿Vas a bajar, güey? ¿No? ¿Vale? ¿Vale el ¿Ves? La poner, ¿junta, puto? ¿Vale? Por eso te dije que yo no hago esos <risa> pinches deportes, güey. ¡Ah, ver, tú, pinche! Escorpión Dorado, fase 5, leyenda. De que desmadre. Escorpión Dorado fase 5 leyenda. Escorpión dorado fase 5 leyenda. Ya, ya lo dijo bien, espérense. Adelante. A ver. Ya. Te quiero hacer una pregunta y un consejo. Así me hacen los huevos. Tú, el de la gorra. Ad, hágalo, hermanos, adelante Me mando un fuerte abrazo de nada antes que nada y te mi nombre es Cristian mucho gusto Cristian yo tengo ¿se te hace difícil hacer dos personalidades? ¿Este no, cómo pero ¿qué yo... lo has hecho para hacer? ¿o qué manera lo has hecho para hacer el escorpión dorado y este Alex Montiel? no, yo nunca he sido Alex Montiel. Yo, yo nada más soy el dios del internet soy el escorpión dorado pues estoy muy cabrón pero sí cuesta trabajo a veces ser dios porque pues nunca te puedes equivocar hazlo, la sabrosa Adelante. ¿De todos los personajes con los que has convivido, o más que nada los artistas, actores, hay alguno en específico que te haya caído así súper mal? Pues mi Pepe Panda, ese de acá, el cualero se... Fíjate que el, wey, el Pepe Panda es, es, es, es tímido, güey, ¿no? Es el chico temido, ¿no? Eh, pero el güey, aunque, aunque sea tímido, pues es buen pedo, lo que pasa es que sí, hay veces que los güeyes les da pena, cabrón, pero cómo puede ser, o sea los que me cuestan más trabajo, son los pinches cantantes, cabrón, ¿no? ¿Por qué se los hicieron, güey? Qué bonito que yo organicé el reencuentro, ¿no? Me estoy ahorita llevando últimamente con Charlie Montana, Lora, diseño, ah, güey, güey. gente de tu edad, ¿no? Pura raza <risas> de los daños, cabrón o sea, cuando son youtubers, cuando son conductores, comediantes, como que saben echarles madre. Pero cuando son cantantes, no mames, güey, parece que les meten un pinche palo en el culo y se quedan así de impactados, cabrón, ¿no? El pinche Pepe Panda, los de Allison, los de Motel, como que de repente están así como todos pinches. Y eso, pues, ¿por qué no están acostumbrados a estar con una pinche... tan No te ubico bien. ¿Tú cómo te llamas, perdón? Yo me llamo Rodrigo Escorpión. Rodrigo Escorpión. Ah, ¿eh? fíjate, somos tocados. Somos tocados. claro que claro, no lo has visto en todos los videos? Pero, ¿es, es tuyo o tuyo? No, es de tu mamá. <risa> <risa> opción ¿Es opción ella? ¿Tú me imaginas qué hago? Eh, visitar? ¿Es el de Junet? ¿Qué te llamas? Liz. Ah, por eso digo que Liz. Entonces, eh, era mi segunda opción. Entonces, vamos a guardar con ella. ¿Sientes mi cinturón, Liz? ¡Ah, te chica! ¿Cómo se llama? ¡Pérame! ¡Diablos, señorita! ¡No oh, mames, cabrón! ¿Qué? ¿Cómo se llama tu nombre? ¡Ever! ¿Por ¿Ever? Qué, por, ¿Por qué tan pinche excitado? Porque sí soy él. ¿No tienes que entender para tus tunas, o okay? qué? Ah, no, no. Quién te, eres pasivo o activo? El activo. <ríe> ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Felicidades, te voy a ¡Ah! ¡Compadre! ¿cómo estaba compadre? ¿Qué te sabes ese chiste? Te dice un compadre al otro, le dice: oiga compadre, ¿por qué anda diciendo usted que, que tengo almorranas? No, compadre, ¿cómo que? Yo no ando diciendo que tengo almorranas. Yo digo que se le siente como si tuviera almorranas. <risa> <risa> Chido, felicidades. ¿Qué pasó o el Y me la pusiste difícil, culero. Yo creo. Híjole, no mames. Yo creo. Yo creo que en este preciso segundo. Se va, a poner, se va a arder el pendejo de Franco. En este preciso segundo, el pinche Guarumo. Porque el, el, la diferencia. Invitó a los dos pendejos a mi cumpleaños. Y adivinen quién fue nada más a mi cumpleaños. No, tu hermano. No, no. No, sí, el Guarumo fue a mi pinche juguete. El pinche Franco. Dice que tiene shows. Sí, güey ni da shows, pendejo. No mames. Franco, es que a mí ya no existen, son los papás. Adelante. Oye, si es por yo... ¿Qué cabrón? Chaval? ¿Por qué tienes voz de hombre tú, chaval? O... Dime izquierda derecha para que vea, tu pendejo, ¿dónde estás? Tu derecha. Ah, ¿tú? chido. Eh... Ojitos de huevo, ¿qué pedo? No. <risa> ¿Qué hombre, sí, hombre. Ah, no, perdón, el borrego nada, discúlpeme. Ah, no, perdón, me... sí. eh, no. Oye, eres un youtuber, eh, otra ronda, ¿por qué cambiaste el concepto de la transición de Alex hacia el escorpión? ¿No le quitas cierta credibilidad o cierta un por favor. Cuando tú tienes un patrocinio en tu pinche canal de YouTube, todo, todo hay, depende de qué es lo que quiera la pinche marca y cómo vaya contigo. Si de repente yo se me ocurre, este... Exhibir toallas femeninas, pues no mames. Es invasivo y no va con mi marca, no va con mi contenido. Si yo exhibo y si yo muestro algún tipo de bebida que va más con mi pinche personalidad, primero me tiene que gustar a mí, y segundo, se hace todo una pinche estrategia, porque no es lo mismo estar en un pinche video que en un pinche tweet, que estar en todo el mes, que estar este, con una presencia constante. Entonces, varía muchísimo, cabrón. No cambié ni madres, pendejo. yo soy el escorpión dorado, pero, pero, si nosotros, estoy hablando chingada madre, pero si existiera, escúchenme, pero si existiera una diferencia y si tú le preguntaras a una persona más seria como Alex Montiel, cuál es el pinche, la pinche diferencia, tú estás viendo aquí al escorpión dorado, al dios del internet, y hago un pinche contenido, o subido de tono, con eh, pinches de... de contestaciones directas, eh, pues con todo el pinche peluche en el estuche. Y por otro lado, el pinche Alex, que es un poquito más de hueá, pues es padre de familia, tiene dos chamacos, tiene una esposa, eh, conduce eh, sí. alfombras rojas de Disney, de Marvel, de DC. Existe un pinche océano de diferencia, cabrón. ¡Peluche en el estuche! <risa>